UADC informa. Internacionalización. La Escuela de Artes Plásticas Profesor Rubén Herrera llevó a cabo el onceavo Seminario Internacional de Investigación en Diseño y el noveno Encuentro de Semilleros de Investigación en Diseño, Diseño y Sociedad 5.0. Estos espacios permiten hacer alianzas entre grupos de investigación y o cuerpos académicos para construir alrededor del tema del diseño, la creación e investigación Redes de trabajo que permitan hacer una reflexión profunda sobre las necesidades de los diversos entornos sociales, obteniendo productos orientados a mejorar la calidad de vida. Durante tres días se impartieron 75 conferencias con más de 20 universidades y grupos de investigación de México, Ecuador, Estados Unidos y Colombia. Calidad Académica En sesión extraordinaria del H. Consejo Universitario de la UADC, se aprobó la creación de la Comisión General Permanente de Investigación y Posgrado, así como el cambio de la Comisión Especial a Comisión Ordinaria de Radio Universidad. Además tomaron protesta los consejeros que formarán parte de las diversas comisiones generales del máximo órgano universitario. La Comisión de Investigación deberá proponer al Consejo Universitario políticas tendientes al cumplimiento de los objetivos científicos, tecnológicos y de innovación así como dictaminar sobre la creación y extensión de centros de investigación y aprobar la apertura, cierre o modificación de los programas de especialidad, maestría y doctorado. Mientras que la Comisión Ordinaria de Radio está obligada a cumplir con la reglamentación del Instituto Federal de Telecomunicaciones para la Operación de Radio Universidad, además de emitir la convocatoria para la conformación de los consejos consultivos ciudadanos de la estación. La Facultad de Arquitectura Unidad Saltillo llevó a cabo el foro Señas de Identidad y Patrimonio Cultural del Desierto como parte del segundo Festival Universitario de las Artes 2019. El rector de la Máxima Casa de Estudios, Salvador Hernández Vélez, presentó la conferencia Desierto Complejo, en la que compartió algunas anécdotas y sus experiencias de haber crecido en una zona desértica. Se realizaron ponencias y conferencias magistrales sobre diversos tipos de arquitectura y temas relacionados con el patrimonio cultural y el desierto. Los titulares de las Direcciones de Asuntos Académicos y Planeación de la Universidad Autónoma de Coahuila fueron ratificados en sus cargos durante sesión ordinaria del H. Consejo Universitario. El director de Asuntos Académicos, Octavio Pimentel Martínez, destacó que durante el periodo que esté al frente de la dependencia trabajará en estrategias que contribuyan al cumplimiento de las metas establecidas en el Plan de Desarrollo Institucional presentado por el rector mientras que el Director de Planeación, Luis Gutiérrez Flores, afirmó que seguirá trabajando por y para la comunidad universitaria, contribuyendo con la implementación de acciones que coadyuven a alcanzar los objetivos establecidos dentro del PDI. Cultura Con más de 80 actividades artísticas presentadas en los municipios del Estado, donde tiene presencia la Máxima Casa de Estudios, dio inicio el Festival Universitario de las Artes 2019. Como evento inicial, las tunas de diversas universidades ofrecieron una muestra musical, dentro del segundo certamen de tunas de la UADC, para luego realizar una ronda universitaria en el Centro Cultural Vito Robles. En su mensaje, el rector Salvador Hernández Vélez expresó que uno de los compromisos que la universidad tiene con la comunidad es difundir la cultura y crear a profesionistas que conozcan las manifestaciones artísticas comprometidos con su entorno.